Bueno, señores y señores, se llegó el día para que ustedes aprendan a conectar sus mejores apps. ¿Están de acuerdo conmigo que traer prospectos es tan importante como hacerles seguimiento y hacerles un buen control? Pues sí, eso es lo que vamos a aprender, a conectar sus mejores apps. Por ejemplo, los prospectos que les llegan directamente de campañas por Facebook o por Instagram. O los prospectos que les dejan sus datos en los formularios de contacto de sus sitios web o los prospectos que ustedes también hacen a través de formularios como Google Forms, también directamente los podemos trasladar a Subseguros o a cualquier otra aplicación. Si ustedes quieren aprender a hacer eso, a conectar y automatizar algunos procesos que les van a ahorrar tiempo y esfuerzo y dinero, pues conéctense con nosotros mañana viernes 12 de junio a las 7 de la mañana hora México, Colombia y Perú. Así que nos vemos, recuerden que mi nombre es Andrés Toro y hago parte de Academia Subseguros. Chao, chao.